Hola, hola, buenos a todos, aquí somos Comentando, un día más en la taberna y hoy volvemos a nuestros fantásticos domingos de Blood Bowl, vamos a por ello, vamos a jugar la final de la Copa Caos contra un equipo de Goblins, ellos tienen 1300 de valoración, nosotros casi 1600, entonces vamos con ventaja, pero vamos a pasar por encima, yo confío en nuestros chicos, están, están preparados, así que vamos a empezar el partido. Ahora vamos a gastar dinero en incentivos Ellos tienen un soborno, ¿vale? Y un maestro chef Bueno, nada el otro mundo Veremos, veremos, veremos A ver, ganitas de jugar esta final, ¿eh? Los chicos están preparados, están listos Hemos salido con la mentalidad que toca Ahora a ver si los dados Nos bendicen Y, y podemos, podemos Sacar buenas tiradas Para avanzar las líneas Y llegar al tasto Mm, no, tienen, no tienen un jugador estrella. No tienen un jugador estrella, está bien, pero un bombardero Goblin siempre da mucho por Todo es molesta. A jugar? Bueno, bueno, bueno, jugamos en casa. Vamos. Ari, Nada, de sobra. Tiene un bombardero? Bueno, ahora lo veremos. No preocuparse. A ver qué toca. Caro Cruz. Vaya. Hola. Tres repeticiones de tirada y nosotros perdemos tres. Esto es una locura. A ver, ¿tienen bombardero? No, tienen fanático. Vale, este es el nuestro que tiene agallas. Estupendo. Ay, no, no, no. Champion. Al sitio. Ahí en mitad de la melee. Así me gusta. Es que esto estoy por echarlos un poquito más para atrás. Y cerrar zona centro Porque el fanático este siempre Si engancha un par de placajes buenos Nos va a destrozar Vale, bueno Vamos a validar la configuración así Y ya en base a esto Moveremos en un futuro Vale, pateamos nosotros Vale, a la X está, no falla Ahí estamos Vale, podemos desplegar de nuevo No nos da un poquito igual Bueno, a lo mejor traer el ya hacer un poquito la deriva hacia este lado, vale, vamos a ubicarnos para acá sí, me parece bien, vamos a venirnos hacia aquí, hacia la zona centro al menos con el corredor simplemente y ya por el hecho de que ya el balón va a caer aquí y así ya tenemos el apoyo eso aquí en este lado un poquito vale, a ver buf oh, ah, no, no, no, no, no, no, no, no Aquí. Oye, pues muy bien, ¿eh? Da. Ah, perfecto. Empezamos. Va. Maravilloso. O sea, no hay más palabras. Ok. Aquí. Vale, sí. Dos dados. Perfecto. Vale. Apartado del balón. Vale, vamos a empujar ya. Toma y... Vale. Vamos a empujar y vamos a ir cogiendo ya posiciones en esta zona del balón Ok, agallas, y que sí, vamos, campeón Uy, wow. ah, vale, no, está bien ah, Aquí, a ver si puede patearlo el, el goblin ¡Oh! Sí, lo he dicho yo, lo he dicho yo, lo he dicho yo Hemos salido motivados, es en una final, el primer torneo de bracket Y salimos en Hoy chuf... uy, regeneración, y salimos enchufados a tope Muy bien Vale, agallas, aquí Uy, un 33% Y esto, ¿qué tal? Un 33% también, vale, nada, vamos a tumbar este Sí Bueno, un pequeño movimiento Está bien, vale, y este no lo vamos a seguir Nos vamos a quedar Todo roto Es que a lo mejor acercarme para tratar de hacer el placaje y que no salga bien, no me gusta. Vale, vamos a movilizarnos, vamos a movilizarnos, vale. Vale, aquí me gusta. Ahora, el Blitz aquí. Perfecto, vale, a dos dados con la defensa de este. Estupendo. Ah, pero bueno, va a tener esquivar, ¿vale? Y lo movilizamos a este lado, y le seguimos, sí Toma ahí Vale, ahora hemos abierto un poquito de pasillo ¿Podemos llegar y coger el balón? Mm, no es la mejor idea Vale, vamos a acercarnos Voy a acercarme con este hombrecillo aquí Por si este goblin se levanta Es que si llego Luego no, o sea, si recojo el balón Luego no puedo volver para atrás y eso está feo porque él tiene mucho, mucho, mucho goblin libre El problema es que se me puede escapar por esta banda y eso es una locura Vale, sí, sí, vamos a cogerla, no importa Vale, ok Vale, vamos a movilizarnos con este para acá Vale, este blitzer vamos a pasarlo hacia aquí detrás Que ya luego reforzaremos como sea Me he dejado el balón un poco olvidado pero bueno, no pasa nada Vale, a ver si podemos tirar... Sí, vamos a tirar por aquí. Omitir, venga, no pasa nada. ¡Oh, qué bueno! Vale, para allá. Y nos quedamos, sí. ¡Toma ahí! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Madre mía, nada, estamos, nos salimos. ¡Oh, vale, podemos venir aquí, apoyar. ¡Uy, mucho por ello! ¿Hay aquí a lo mejor? No, a la, la peor. Aquí, bueno, venga, dos de a por ellos, está bien, no pasa nada, 83%, confiamos Bien, bravo, bravo, chicos, venga, muy bien, muy bien El turno de arranque, claro, ahora voy a tener que, como tenemos el balón ahí ya agarrado Ahora lo que vamos a tener que hacer es desatascar eso ah, Rezar porque aguante el placaje, porque no podemos hacer otra cosa, rezar porque aguante el placaje Y ya tirar para adelante, a ver qué, qué sale Puestos de cerveza, más una la tira de lesión Cuando un jugador es empujado fuera del campo Vale, eso tenemos que tenerlo en cuenta Vale, que ese es el puesto que pusimos Nosotros en nuestro campo Bueno, contra los goblins oh la motosierra, cuidado, chico Uh, vale, no, no han hecho nada Hemos sobrevivido, ojo, lo hemos pillado Bien, hemos pillado el pogo Nah, no, y ahora se salvará Lástima, bueno, bueno, está bien, está bien Vale, nos toca Perfecto, no, es que ya nos hemos limpiado los dos Goblins, o sea, los dos Goblins, los dos Trolls y el fanático, pff, ahora vamos Para arriba, pero vamos, ¿de qué forma? Vale Vale, nosotros tenemos bloqueo Y ya no, vale, bien Ok, ¿cómo vamos a desatascar esto ahora? Este Goblin, o sea, este Goblin, este enano, aquí Aquí está bien. Sí, aquí no se juega aún el la esquiva. Vale, estupendo. Oh, ¿Podemos venir con el Blitz? No, no, no. Hay que sacar este. Vale. Vale. Aquí. Toma ahí. Y lesionado la motosierra. Nada. Perfecto. Perfecto, perfecto. O sea, estamos jugando a otro nivel. Hemos, hemos desayunado fuerte, fuerte. Vale. ¿Qué más nos vamos a quitar? Vamos a venir aquí. Me voy a quitar. Vale, me voy a quitar este de en medio. Perfecto. Vale, maravilloso. Aquí. Y me voy a quedar. Toma, ahí ¡Otro lesionado! Vale, nada, nada. Van a faltar Goblins, señores. Menuda final. Y encima en casa. Oh, esto me encanta. ¿Cuánto? ¿67% de regate? Venga, sí. ¡Bien! Vale, cerramos aquí con este. Perfecto. Este me lo voy a traer hasta aquí. Vale, maravilloso. Que tenga contacto y podemos empujar al pogo fuera. Eso me gusta mucho. Vale, y los defensas vamos a acabar de recuperarlos. Vamos a venir aquí. Ah, este llega aquí. Sí, llega. Vale, pues vamos a pasar al corredor aquí. Y nos apelotonamos alrededor del balón. Eh, sabes. Nada, perfecto. Y este defensa nos vamos a acercar por aquí. A esta zona. Va, aquí mismo. Vale, perfecto. Nada, nada, estamos maravillosamente dispuestos. Vale, fin turno. ¡Qué bien! ¡Madre mía! En dos turnos, ¿cómo está la enfermería esta, por Dios? Vale, esta es la nuestra, que tenemos un recambio y ya va. Pero, uh, a ver. Capaseras. Mantenerse firme, está bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Enfermería No tenemos tirada de enfermería ¿Qué? Ostras Tú, me quedo loco Madre mía o sea, hemos perdido a un, a un matatrol de los nuestros. ¡Oh! Lesionado. ¡Hala! Gratuito. Nada, esto va a ser venganza. O sea, vamos a hacer un baño de sangre. ¿Nos vamos a ensañar ahí? Nah, nah, nah, nah, Va a faltar goblin para recibir tanta leche. Venga. Empezamos. Aquí. Y seguimos. Venga, dale. Ah, venga. Ahí, ahí, ahí. Vamos limpiando. Todos para afuera. Oh, mi Venga. Venga, venga, venga. Sí, se va a enterar este de lo que es bueno. Sí, vale, esquiva y metemos otro. Venga, eso es a tu casa, campeón. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. A la, a la, a la, a, la. a disfrutar. Así me gusta mi gente. Nada, esto es venganza, esto es venganza. No tiene otro nombre, no tiene otro nombre. Vale, pues nada, vamos a avanzar aquí por la zona centro y ya está. Vale, no, sí, vamos a formar bien la caja. Vale, y tenemos. Entramos en contacto con los dos goblins, así los tenemos a mano. Y listo, vale, vamos a meter este aquí. Y ahora el corredor aquí en la zona centro. Y ya está. Vale, perfecto. Pues nada, fin de turno. Se van a enterar. No voy a dejar ni un goblin en el campo. Sí, sí, tú escápate. Tú trata de escapar. Uy, lo tenías mal pillado. No, me voy a reír de él. Venga. A ver. Me han matado un matatrol. O sea, vas a sufrir las consecuencias. Yo lo siento. Te voy a lesionar al pogo encima. Vale, aquí estamos bien. Aquí está bien. Si vamos a plantar aquí la caja. Vale, me gusta. Vale. Ahí, ahí. Nos acercamos. No voy a correr, ¿eh? No, no hay prisa. Vamos a ir cercando los goblins <risa> Ahí, bueno no, está bien Porque eso es ya entrar en la zona de defensa Vale, vamos a meter este otro enano ¿Aquí? ¿Aquí puede llegar? No, con él a por ello Vale, ok, vamos a plantarlo aquí uh, Sí, aquí está bien, vale Y vamos a meter el blitz Aquí Uy, a por ello pues aquí Vale, a más tres Sí, sí, venga Vale, lo movilizamos Vale Y te voy a dejar preparadito Ah, no Bueno, va, está bien, está bien, no pasa nada Cerquita, ahí, ahí, cerquita de la banda Donde te quiero Venga y te voy a empujar para afuera, la siguiente. Venga, fin de turno. Me han enfadado, me han enfadado. Veníamos motivados, pero es que encima me han enfadado. Sí, juega otra esquiva si quieres. Y el poco ahora me lo cuentas. ¿Uh? Eh, ¿Te acabas de suicidar, compañero? Vale, este Goblin lo reventamos. Ah, no lo reventamos porque tiene el puñetero pase lateral. Vale. Venga, donde te cuento. Vale, y aquí me voy a ubicar. Vale, y con este me voy para acá Sí Entonces, el primer placaje es con este Vale, esto está muy bien ¡Ah! Oh, ¡Qué lástima! Venga Yo tengo bloqueo y él no Vale Nada, estando como estamos, vamos a enchufar ya el touchdown Y repetimos ¡Venga! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, 1-0. Duerling, vamos, bravo, Duerlin. Ahí toda la peña en la grada, vamos, chicos. Ay, ay, ay, ay, ay. Un muerto, tío. Un muerto. Un muerto. Qué duro es que te pase esto. Cuatro lesiones. Ahí hay poca gente. Poca gente veo yo ahí. No queda dos. Cada en y ahora sale el fanático. ¡No! Vale, bueno, no acepta el, fan... el soborno del fanático Bueno Claro, y ahora me falta aquí A ver, este señor que viene de reserva Ok, lo vamos a plantar aquí en el puesto del matatrol Y ya está Aguantando ahí Venga A ver qué sale Ah, pateamos nosotros Ah, claro, porque hemos marcado Una... vale una repetición de tirada extra. Vale, turno 6. A ver qué pasa ahora. Ha tomado precaución, eh. Los ha puesto más de paso. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. dios ¡Buf! Qué duro, eh. Ha hecho así la vueltecita. Digo, uy, que me va a dar. Cuidado. Lo he pasado mal, eh. Lo he pasado mal. Venga, a ver. Qué mal tenemos por aquí. Vale, ese movimiento está bien. ¿Dónde ha caído la patada? Oh, uh, el balón está allí detrás Nada, va a ignorarlo Ah, no Dime que se te cae Uy Realmente estúpido, solitario Y no te va a salir Bien, vale, perfecto ¿Otro? Nice Vale, perfecto Ahora Venga ¿Y aquí qué tal? Agallas, venga, el fío ¡Bien! Bueno, lo empujamos Aquí está ¡No, ¡No, no, no, no! El frenesí me hace seguir Agallas otra vez No Vale, otra tirada Ah. ¡Ah, oh, qué mal! Vale Eso ha estado feo No, sinceramente no he recordado el frenesí Qué mal, no, es que no puedo tener todos fallos. O sea, ok, vamos 1-0, pero.. La idea es poder sacar partido. De sacar partido, me refiero. Hacer acciones, tener. Provocar lesiones. Tumbar goblins, etcétera. Estamos bien colocados y tal, porque no nos hemos movido. Ni, ni nos han movido, pero. Está feillo, está feillo Uf, le salió. Vale, bueno. Ok. Es que hay que tener. La verdad es que tengo que tener más cuidado con ese tipo de cosas. Que el. El frenesí en ese tipo de acciones. Que en la primera sí que te es favorable, entre comillas. Porque. Uy, guau. Qué duro así. Sí que tienes, es favorable porque tienes esa, ese apoyo del defensa a tu lado, pero pff, luego no, luego no. Venga, arriba. Tú también, arriba. Vale. No apoyar. es que apoyar aquí es no, no tiene sentido. Agallas aquí, pero estos es son 7 fuerzas. Esto es una barbaridad. Creo que es el único placaje entre comillas decente que podemos generar. Porque el resto. Vale, perfecto, me gusta. Venga, venga, venga, venga, venga. Que salga bien y nos quedamos, nos quedamos, toma ahí, bien, otro cao a tu casa, no juegas más, venga, perfecto, porque este la próxima vez que entra, no puede, no puede participar, o sea porque ya tiene el, el, la expulsión, 100%, vale, esto no sale bien para nosotros, eso es, ahí esto tiene que esquivar, vale, bueno, lo orientamos hacia la grada un poquillo, eso es, Vale, y vamos a apoyar aquí con el corredor. Aquí el troll yo creo que lo vamos a dejar pululando un poquito. Esto da un dado. A ver, venga, aquí a ver si rascamos los dos dados. Vale, venga. A ver si sale. Venga, está bien. Vale, vamos a seguir. Venga, y... No, vale, ok. No, y este, esta tirada es suicidarse. Ok, vale, nos quedamos así. Finalizar el turno. Estamos bien. Estamos muy bien. Nos quedará luego un turno... Sí, un turno. No, no llega, No llega, no llega. Estamos seguros, estamos seguros. ¡Qué dolor! Me ha... Yo sigo... ¿Cómo mola el puesto de la cerveza, tú? Escúchame, esto es una pasada. Me ha dolido, me ha dolido el el que se nos muera el mata-trolls porque es que no teníamos ni opción a utilizar la enfermería, eh uh, bueno, vale movimiento ya está nah, ahora colapsamos aquí boom. si lo montamos bien creo que podemos tirar gente fuera. realmente estúpido, 50% nope vaya Viarlo uy, es que ese es lo íbamos a tirar fuera ya estaba yo ahí pensando cómo triangular para poder tumbarlo. Vale, cómo nos vamos a movilizar aquí. Uy. Vale, estos que están fuera del radio que no van a llegar, vamos a traerlos aquí a apoyar. A un dado. Vale, voy a traer este también. Y así ya vamos a dos. Vale, perfecto. Vale. Y aquí al suelo. Y le sigo. Toma ahí. Vale. Tumba. Ok. Ahora bien. La siguiente a dónde es. Con este si lo empujamos lo llevamos hasta aquí. Con este no me sale nada. Cuenta empujar. Aquí esto está muy mal. No. No, no, no, no, no, no, no. no me gusta ninguna. Empujar este aquí. No, es que esto no lo puedes atascar de aquí. Vale, vamos a ver si tomamos este. Mm. Vale. ¡Bien! Golpe poderoso ahí, maravilloso, otro lesionado Muy bien, muy bien, muy bien Así, como a mí me gusta, venga Papillita de Goblin, gente No, es que estos movimientos son estúpidos ya Vale, vamos a venir aquí a apoyar Sí, y vamos, nada, vamos a ir a por el pogo Y suficiente Ambos caen está bien Venga no. Vale, y el Blitz ¿Cómo lo gastaríamos? Buah, y si vengo aquí Vale, vamos a ver si podemos Liar la parada contra este ¿Alguno de estos dos tiene agallas? No Quería recordar que sí Vale, venimos aquí A este Vale Venimos aquí A este Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Aquí. Y nos seguimos. Venga ahí. ¡Bien! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Madre mía, o sea, tengo una rabia desmedida por la, que no, por la muerte del ma ¡Ay, ay, ay! No va a caber gente en la enfermería. No va a caber gente en la enfermería. Esto es todo... Vamos, para reventarlos. Perfecto. ¡Ay, ay! Venganza, venganza, venganza. Fin de la primera parte. Eh, qué estadio más guapo tenemos, eh, gente. La verdad es que se nos ha quedado guapete, guapete. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Uh -huh. <ríe> Eso es. Nah, perfecto. No, pero no se puede. Hay que expulsarlo. Ah, vale, vale, vale, digo. Vale, aquí. Van a faltar goblins en este campo. ¿Dónde tenemos el que tiene agallas de los nuestros? ¿Dónde está? Ubicado aquí. Vale, aquí lo vamos a meter. Vale, perfecto. Vale, para adelante. A ver esa patada. Oh, perfecto. Vale, nos acercamos por lo menos. Una repetición de tirada extra, maravilloso Uy, digo, si le cae la mano ya Perfecto Vale, nos toca, ¿cómo nos vamos a mover? Vale, este goblin a su casa A su casa Venga, ¿dónde te vas a poner, chato? Vale, pues me quedo Toma ahí Bien Bien, bien, bien, bien bien, bien. No, es que me ha puesto de muy mal el hecho Este equipo de goblins lo vamos a dejar Van a tener que declararse en quiebra Vale, venga Ahí, ahí y te sigo. Vale, con este para evitar el uso de las. Uf. Vale, espérate. Vale, dos dados a Gallas. Vale, omitir, no pasa nada. Estamos bien. Uh, bueno, ambos caen, está guay. Vale, ok. Vale, vamos a meter el.. El del balón aquí. Mm, vamos a irnos a buscar. Uf. Vale, vamos a coger el balón y vamos a ubicarnos. ¡Ah, no puede! ¡Uh! Qué poco movimiento. Bien. Vale. dwarf. Aquí... O aquí. Es que no sé dónde ir para utilizar el... Porque quiero utilizar el Blitz con este para sacar mi gente de aquí. Aquí está bien. Uh, a por ello. Vale, espérate. Vale, perfecto. Meto aquí el Blitzer. Y con el Blitzer aquí, ahora sí, voy a llevarme el Matatrolls para allá. Y vamos a empujar en ese costado El poco Bueno, me da un poco igual ¿Vale? ¿A dónde vas? Uf, qué raro se me queda eso Vale, y él vuelve a tener esquio lateral Qué feo, tú Vale Uf Me quedo ¿Dónde ha ido? Al balón, ¿no? Oh Oh Qué mal. Vale, aquí para apoyar. Vale, ok, el blitzer lo voy a poner aquí detrás por seguridad. Por si perdemos el balón, no vaya a ser ¿qué? Y vamos a cerrar con este aquí. Creo que ha sido el peor Goblin. Porque además son cosas que en verdad debería tener en mente. Rollo, ok. Vale, este tiene pase lateral. Cuidado, a ver dónde estamos yendo. Y es que se nos ha puesto el lado la de balón. Aquí tenemos el tema de troll solo Vale Vale, ambos caen Ah, qué suerte, eh Vale, no hacer nada que nos que Está bien que nos envíe para casa Vale No pasa nada Vale, movimientos de goblin a intentará Tratará de llegar, alcanzar el balón O dar si es posible algún apoyo aquí Pero nada, o sea, meterse alguien en La melee, melee contra los enanos es suicidarse al troll este le voy a dar una de candela. ¡Bien! Ahí. Buscando tobillo. Perfecto. Vale. ¿Tú tienes agallas? Sí. Vale. Vamos a sacar primero... Este... Goblin de aquí. ¿En serio? Vale. Nosotros tenemos... Ah, no. Cabeza dura. No es lo mismo. Vale. Vale. nos sacamos... A ver dónde vas Vale Vale, vamos a seguir Vale, ahora estamos mucho mejor no. Vale, tiramos de agallas Bien Vale, perfecto Bravo, bravo, bravo, bravo bravo Y... Vale, aquí por si el troll se va al suelo Y seguimos Bien Bien Vale, venga. Ahora vamos a tirar a este Hacia la banda. Ok. Vamos ahí. ¡Yeah! En el fuego también, a la calle. Disfrutando un buen domingo de Blood Bowl. ah, Qué gusto tú. <risa> Venga. La próxima te lo piensas, eh. Antes de, de matarme un matadron. A tu casa. Vale, nada. Vamos a ir por este costado. Puede llegar No, es que llegar hasta aquí Hay que jugarse al regate y eso El blitzer este Acude hasta aquí, vale, me parece Correcto Tenemos algún nano más que tenga Movimiento, este defensa Uy, oh, va Ah, vale, tenemos que jugarnos ese regate Está feo entonces Vale, tú aquí. Sí. Vale, tú aquí con el blitz. Vale. Vale. Lo tumbamos. Ok. Y ahora que está tumbado. Vale, aturdido mejor. Y ahora nos movilizamos aquí a este costado para acabar de cerrar la caja. Perfecto. Perfecto. Ah, tendríamos incluso movimiento con este, vale. Ok, vale, pues metemos defensa. Vale, vamos a marcar más de cerca a esta gente. Vamos a meter aquí a este enano. Vale, y, o sea, vamos a darles contacto. Porque no se van a querer pegar, o sea, ellos están al fin y al cabo con uno menos de fuerza. Ha dado rojos, vale, perfecto. Estamos bien, estamos bien. Estoy ahí cerradito en la banda No creo que quieran ir a buscar Ponerse por aquí en medio Bueno, en verdad sí, ¿no? Porque es la defensa natural o normal Vale, eso es Jugarse los escurridizos Para tratar de defender Aquí detrás, en esta zona Vale Vale Pues nada Papilla de Goblin Vámonos ¿Quién está más cerca de subir? Venga Zarkland, dale duro Ahí, ahí, venga a ah, eso es, tú acércate, a, acércate al resto de enanos que, que te gusta Venga, donde tú quieras, ahí, ahí, acércate al resto de enanos Venga, en este caso te voy a seguir Madre mía, cómo pasea este goblin, tú Venga, ahora sí, venga, muchas gracias por ganarme tres placajes Y me quedo Toma ahí Vale, ahora Nada, vamos a colapsar aquí Vale, este aquí Uh, uh, uh ¿Puedo venir hasta aquí? ¿Y empujar? Vale, perfecto Venga ya Me la juego Venga ahí estamos, ahí estamos muy bien, muy bien, muy bien con fuerza, con ganas a reventar el rival si no, no jugamos me gusta este equipo los adoro <risa> vale, ok, nos vamos a colocar con el balón aquí el... vale, vamos a ubicar este aquí que sea el que vaya por delante, el blitzer que tenga más, más metros ok, ahora el corredor aquí está bien Sí, sí, nada, no, estamos perfectos Estamos perfectos Venga Aquí con el otro Blitzer, vale, maravilloso Vale, vamos a ubicarnos Con el, no, uy, no, una por ellos no A ver, si lo hacemos bien es este Goblin aquí, este Goblin El, el Blitzer O sea, pasa para acá El Blitzer lo empuja para acá Aquí está bien, porque encima es el apoyo Vale, y este enano Aquí Porque este lo empujará acá Uno Vale, vamos a ubicarnos ahí, pero luego ya vemos Cómo hacemos la carambola Además de eso Vale, me voy a traer este aquí Aquí está bien Que este no se levante Eh... cae okay, finaliza el turno. Uh, vale, se movió simplemente. Está bien eso. Venga, juega escurribillo. ¿No te la vas a jugar? Me vas a dejar que te plaque. ¿A dónde vas? ¡Oh, uh, no! Vale. Te la está jugando, eh. Nah, a tu casa. A tu casa te vas. Vale. Aquí. Venga, vamos limpiando esto. Vamos a empujar. Y sigo, vale. Ah, ah, ah, ah. vale, y ahora sale perfecto. Es este, ¿vale? Este lo empuja aquí. Vale. Lo volvemos a empujar, ¿vale? Aquí. Exacto. Y ahora este aquí. Dos dados. Perfecto. Oh. Y no tiene esquivar. Venga. A tu casa. Yeah. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Ahí triangulando. Goblin Packy, Goblin Paya. Y... A la puta grada. Vámonos. Venga. A ver. Tú, campeón, ¿a quién se le ocurre? Venga Y a ti te voy a tirar también a la calle, ¿eh? No te agobies tú, tranquilo Venga, y lo seguimos, sí Venga, venga Atentos, que va otro Otro goblin y... Nos quedamos A ver No, nah, bueno, lástima Solo está cao. Solo. <risa> a ver, ¿este ¿tú, tú tienes agallas? No. Vale, vamos a ir aquí. Uy, va, regate Ah, uff. Vale, pues aquí. Vale, este aquí. Ok. Vale, ah, los derribados. Yo tengo bloqueado el no. Ok, este se cayó. Vale. Venga, ahí a usar un poquito. Ahí, bueno, lástima Uy, va, wow, ¿a dónde vas? Vale, pues te sigo Y aquí me voy a jugar a esquiva No quiero que el troll tenga un placaje limpio Vale, si hacía falta, usaba la segunda tirada y todo para salir del paso Ok, y vamos a meter el touchdown 2-0 Otro touchdown de Duerlin. Vamos ahí, que sube de nivel Grande Duerlin. bravo, bravo, bravo, bravo Nada, nada, y los que estaban noqueados Que se recuperen, que pasen para dentro del campo Que aún nos quedan un par de turnos De diversión, chicos Madre mía, así me gusta No caben, no caben, no caben Es que están Hasta en el banquillo de noqueados, tú Es que no sé quién va a jugar Dios. Nada, nada, todos aquí A colapsar en el centro O sea, así. sí, sí, empezamos así eh, vale, vamos a cerrarnos con estos aquí. Ah, bueno, es que estamos en defensa nosotros, mira. A ver. Eh, vale. Tiene que salir lo suficientemente bien como para que sea. Ah, sí. Te fuiste, eh. Te fuiste. ¿Qué turno es? No, es que así estamos bien. Oh, oh, espérate. Vale, pues nada, vamos a correr por esta banda. O sea, literal, vamos a correr. Vamos a coger el balón. Nosotros y vamos para adelante. Podemos marcar un 3-0. Ah, que tenemos otro turno. What? Vale, o sea, vale, finalizar. No puedes tener más de dos jugadores en una zona... Ah, es cierto, vale Vale, pues aquí Ok Vale nah, pues... Se nos ha quedado de vicio, tío oh. Ahora Va el troll El troll recoge al goblin y lo tira ¿Te imaginas? Y, y le sale bien las tiradas, sería brutal Pegarle Uy Vale, el troll este lo vamos a mandar a donde yo te diga, a ver, ¿quién es el que tiene las agallas? Astia. Vale, dos dados, ya, así, de primeras, al balón Y seguir, sí ¿Dónde está el balón? Aturdido, sí, hombre, y lo recoge este, ¿en serio? Vale, agallas, venga, dale, calor ahí. Ahí estamos, aquí. Venga, tu casa, golpe poderoso o algo. No se pudo. Nada, nada, ya este lo ahogamos. Que no tenga ni hueco para moverse, tú. Vale, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí Apretando Vale Ah, no, y ahí nos fumamos ya el regate Vale, no pasa nada Vale, esto aquí Y... venga, a ver Aquí al compi A ver qué tal Hola ¿Cómo tú estás? Hemos venido aquí a saludar. Que. Venga, nada, a abusar. Papilla de Goblin, papilla de Goblin. Quiero decir, ¿te metes con los enanos? ¿Mata, ¿Matas a uno de los nuestros? ¿Esos que estás en problemas? Que lo tienes que saber? Nada, ahí venga, disfrutarlo, ¿eh? Oh, no se ha levantado con nadie. A ver. Vale. Vale Ok, y lo seguimos ¡Vamos! Ah, ni una lesión, ni nada cuesta está el valor Atrapar. ¡Bien! Ahí ¡Bravo! Zarklon A correr Bueno, a correr no Vamos a apurar No podemos Vale, vamos a jugar entonces con esto Está, está bien, está bien Y lo seguimos Uy, no puede ser ¿Por qué no se levanta la gente aquí? Bueno, vamos a acompañar un poquito por lo menos Uf. Vale, sí, está bien Ok, vamos a poner este aquí Y ya está Vale, finalizamos turno Estamos muy, muy, muy, muy bien puestos Nah, 2-0 va a ser un 3-0 la final La verdad es que hemos venido fuertes La cerveza nos ha, nos ha hecho subir la moral La moral y las fuerzas Venga, a ver, vamos limpiando goblins Vale, esto me gusta Esto no me gusta tanto Y lo seguimos Porque que haya sido solo moverlo Está feo Vale, estos son dos lados, esto está bien Vale, ambos derribados Vale Aquí este lo vamos a acercar A nuestra casa Bueno, a nuestra casa, a la banda Vamos, vamos, vamos a regalarle un goblin más A nuestra gente, ahí, ahí, ahí Ahí, estamos bien, estamos bien, Estamos muy bien Vale Tiene que esquivar, entonces Oh, pero tenemos placaje, muy bien eh, Vale, vamos a acercarlo Ahí, eso es Toma ahí ¡Yeah! Bravo, Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Que no quepan en la enfermería Vale, tres dados Venga Está bien. Ay, oh, el pase lateral, no. Vale, me quedo. Vale. Vale. Y seguimos, sí. Trobotó. Vale. Eh, eh, eh, eh. Vale, nada. No. Y venimos a empujar aquí. Venga, si nos sale bien lo devolvemos aquí a la melee Vamos, derribado, si te vas a tu casa Bueno, aturdido Uy, ¡Qué lástima! Venga, no la vamos a jugar, a ver, quien esté noqueado Que salga, que nos va a quedar un turnito nada más Y hay que disfrutarlo ¡Bien! Tres puntos de jugador, de experiencia más Tarclon, otro, está un 3-0 en casita, jugando en casita, en la Copa Chaos. Ah, maravilloso. Maravilloso. Ha, ha sido una final para la memoria. Sin duda. Venga. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, damos configuración. Y para adelante ay, ay, ay, una repetición de tirada extra, perfecto ah, fuera de campo nah, venga, pues a mano oh, si sí, tenemos suerte y lo hacemos bien es bueno, dos turnos ah, no, nosotros tenemos solo un turno ya uff lástima ah, oh, aturdido Oh, está perfecto para que lo tiremos No te muevas Pillado. Muy bien ahí al tobillo Muy bien, muy bien ahí con placaje Bien, bravo, bravo, bravo Vale No, de primeras A por este No, a este no lo voy a mover aún Bueno, no, si lo tiramos fuera del balón Nos va a caer ahí en mitad del campo Entonces ya depende ¡Venga! ah, ¡A tu casa! Vale, perfecto ¡No! Otra vez Otra vez Venga Ya me cuentas... ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Qué lástima, tú! Mal, lo hemos hecho muy mala por mi parte. He estado muy, muy, muy, muy, muy mal jugado por mi parte. Tenía que haber hecho el, el otro. Venga, venga dime que lesionamos al troll, tú. Por favor, mm, lástima. Para lo que queda de partido, vamos a pisotear aquí. Uf. ¡Vale, ahí! ¿Nada? Aturdido. Y claro, la ampita de las no van a... ¡Ah, no! Claro, y la... Vale, no, ya hemos usado la opción de falta. Vale. Finalizamos. ¡Eso es lo que! ¡Para la bola en su cara! En esa rango, ellos van a bajar como si estuvieran a una caja en su trabajo. Este Eh, pero si yo tenía La parca, tú Un logro A ver, veremos a ver cómo queda Pero bueno, campeones de la Copa Caos, muy bien, muy bien Muy bien, mis chicos Madre mía, es que tenemos un equipazo Orgullosos, orgullosos De ser fans, bueno yo entrenador De la Taberna Roca Negra, eh Vale Tres ceros Kratrek Bueno, claro, se habrá liado a hacer lesiones Pero cosa mala ¿Este quién es? Este habrá sido el campeón Que, que ha matado Mira Mira ¿Por qué Kratrek Es el jugador del partido Cuando Dwerlin por ejemplo, con los dos touchdowns tiene más puntos de jugador. <risa> Ay, me ha venido la alergia. Vale, porque qué Duerlin no es jugador? ¿O porque qué Hagan no es jugador partido? Bueno, no sé. Estadísticas. ¿Qué tal hemos estado? Nah, de locos. Vale, maravillosamente. Oh, pero no era... What Otra vez En serio Es la segunda vez Que nos pasa 1470, claro, y tenemos las subidas Del otro partido No sé Y aquí tenemos el hueco Uy, y qué ha pasado en el calendario Alguien me explica Equipos, agenda 3-0. ¡Ah, qué ida y vuelta! Debe ganar dos partidos para ganar la serie. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Vale, bueno. Hemos perdido un jugador, un Matatrols. Vale. Vamos a hacer las subidas de nivel y luego 6 y 3 Vale ¿Qué tiene ya? Bloqueo, placaje De fuerza, defensa, cabeza dura Vale, esto ya lo tenía eh, En general tenemos Vale, es que este ya tiene placaje Cierto, vale Frenesino Agallas No, es que Agallas ya tenemos a alguien ya ahí en el centro Vamos a meter el golpe poderoso Y, y con esto Vamos a poder sacar más Sí Con esto bueno, Máquinas de lesionar, pero a muerte Ya me había rayado porque pensaba Que necesitábamos jugar otra vez el partido Aquello que nos pasó en, en la primera copa De que se... Sale como si fuera un amistoso. Y tú como... ¿Por qué? Eh, vale, líder no lo tenemos puesto. No, este que tiene puesto manos seguras, devolución de saque a... Ah, uh, vale. Pues bloqueo creo que no le va a ir nada mal. Bueno, es que siempre llegamos protegidos. Estos son tiradas. Repetición de segunda tirada. Vale, vamos a meterle líder y al fin y al cabo con esto tenemos otra segunda tirada. Que está bien. Vale, y. Duerlin. Ok. Cabeza dura, líder profesional. Venga. Vamos ahí. Uy, 3 y 4. Vale, lástima. Vale, vamos a meterle. Uh, traicionero. Tira de armadura de herida, aunque un jugador con esta habilidad... Incluso, aunque cometa una falta como parte de una agresión. Uy, ostras, esta es una pasada. O sea, tanto esta como golpe mortífero es una barbaridad. No, pero con... Claro, pero con el corredor no tiene sentido. Vale, vamos a añadirle bloqueo a este corredor... Vale, perfecto, y así por lo menos lo tenemos seguro, que aunque hay, tengamos una de de varios noqueados que por lo menos estén, o sean capaces de aguantar. Vale, ¿qué vamos a comprar? Vamos a comprar un Matatrolls, la verdad es que me, me siento súper mal, el hecho de no tener un Matatrolls, o sea, de haber perdido un mata troll es horroroso. No, tenemos 90k, que vale un matadrol. Vale, lo comparamos y listo para adelante. Vale. Ay, no, no, no. Vale, confirmar compras. No tenemos pasta para más, de hecho. Vamos a comprar matatrolls, pero este vamos a tener que tener cuidado y, y ser conscientes de las limitaciones que tenemos. En el próximo turno sería importante, o en la próxima vez sería importante, comprar un apotecario. Para, para curar, porque yo pensé que sí lo teníamos y no lo teníamos. Y eso ha sido una liada brutal. Pero bueno, de las cosas se aprende. Así que nada, vamos a dejar esto por aquí. Estamos... Estamos muy, muy, muy, muy bien O sea, ha sido un primer partido de ellos No sé cómo van a estar ahora La verdad, porque tienen mucha gente lesionada Vale, tienen un goblin, dos El chi Uh, vale, tiene el de la moto Si era lesionado para este partido el, Vale, el fanático lo van a tener El troll, un troll lo tiene lesionado para este partido Vale, o sea, nada Se nos ha quedado un segundo partido Súper, súper, súper favorable Teniendo en cuenta lo que ha pasado en este Así que nada... Acabamos de jugar la final en la vuelta, la jugaremos el domingo que viene Disfrutaremos de un domingo más de Blood Bowl Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado Y lo de siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kui como a mí Que van a estar los dos en la descripción Que vamos a estar ahí, bueno, comentamos un poquito de todo y demás También, seguidnos en Twitch, hacemos streaming normalmente todos los miércoles O las 7, 7 y media, abrimos directo y en caso de que no a... Lo comentamos por, por Twitter, por último, por último Seguidnos en canal y YouTube, estamos haciendo contenido diario de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Muy atentos a lo que se está viniendo en el canal porque vamos a abrir horizontes, vamos a hacer nuevos vídeos, se vienen nuevos vídeos fresquitos y, y, y bastante, bastante buenos. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado y nos no vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.